Pompeo defiende la moderación militar de los Estados Unidos sobre Venezuela. Ampliaremos más adelante, así que no se lo pierda. La conferencia sobre el clima abre con llamado a la acción. Ahí está. A continuación, no se lo pierda también. Señores, César el abusador había salido del país hace pocos días, según el presidente de la D.N.C.D. República Dominicana, Dominicana alcanza cifras históricas de muertes por malaria y dengue. En el ámbito nacional, mujer de 26 años es asesinada de una estocada en el pecho por su expareja, una más. En el ámbito local regional para hoy, a continuación las noticias, muere joven en accidente de tránsito en el distrito municipal de Aguayos, aquí en San Francisco de Macorís. Dirigente político niega renuncia del PLD en San Francisco, acusa a empresarios de difamarlo. ¡Oh, Dios! El presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de esta ciudad dice algunos productos de, las de la canasta familiar han aumentado de precio en esta época navideña. Muere joven en accidente de motocicleta en el Distrito Municipal de Aguayo. Más adelante hablaremos. No se lo pierda. A continuación. Miren señores, Alianza País anuncia acto de proclamación de sus candidatos aquí en San Francisco de Macorís. Entre llantos y lamentos velan cuerpo de un niño de nueve años tras ser atropellado por un automóvil en esta ciudad. ¿Piensa usted que con la captura de César el abusador se acaba el narcotráfico en República Dominicana? Este es el sondeo. A continuación, estas y otras noticias. Acomódese, porque ya está en el aire la fuerza informativa, sobre todo. El secretario de Estado, Mike Pompeo, le hablo de los Estados Unidos, ¿verdad? Dejó claro el lunes que los Estados Unidos no planea una intervención militar en Venezuela, aunque aseguró que Nicolás Maduro dejará pronto el gobierno. Escuchemos entonces las breves declaraciones de Pompeo. Adelante. Hemos aprendido por la historia que los riesgos de usar la fuerza militar son significativos, por lo que hemos trabajado para privar a Maduro y a sus compinches de los ingresos del petróleo que deberían ser para el pueblo venezolano. Breves declaraciones, ¿verdad?, de Pompeo, al momento de aclarar la situación, porque se ha estado hablando de una posible intervención estadounidense hacia Venezuela, para implantar entonces este hombre en el poder a Guaidó. Ahí vemos las imágenes por parte, ¿verdad?, de lo que el presidente venezolano Nicolás Maduro. Miren, conferencia sobre el clima abre con llamados a la acción. Los llamados a actuar de manera urgente y decidida para salvar la humanidad enfrentada a al desarreglo climático se multiplicaron en la apertura de la GOP 25 en Madrid ante temores de que la cita puede quedarse corta frente a las expectativas. Vemos en el centro el presidente español. Adelante. ¿Realmente queremos ser recordados como la generación que enterró su cabeza en la arena, que remoloneaba mientras el planeta ardía? La otra opción es el camino de la esperanza, un camino de resolución, de soluciones sostenibles, el camino en el cual más combustibles fósiles quedan donde deberían estar, en el suelo, y en el cual estamos en camino hacia la neutralidad del carbono para 2050. Bueno, ahí está. Miren, ya en el ámbito nacional, la noticia del momento en el ámbito nacional e internacional, principalmente en nuestra nación, ha sido la captura en el día de ayer de César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador. No entiendo por qué vemos las imágenes un poco difuminadas del rostro de César y de esos agentes del Dijín que Vemos a César ya con una esposa y su acompañante también. Apresado en Venezuela. Miren el momento cuando esto se produce. Eh, en perdón, en Colombia, corrijo, en Colombia, en un lujoso hotel por allá en Colombia, estaba César. Según los reportes que tenemos, no tuvo ningún tipo de objeción al momento de ser apresado. Fue eh, incluso amable según la policía con ellos. No tuvo ningún tipo de actitud negativa. Se esperaba de que pudiera tener eh, en su poder un gran arsenal y otras personas vigilándolo, cuidándolo, protegiéndolo. Y no, no fue así. Eh, no fue así. Inmediatamente llegaron las autoridades que lo encontraron en el hotel mediante un seguimiento que se le dio. César inmediatamente se identificó. Sí, dijo quién era y que se iba a entregar y lo hizo. Mírenlo ahí. ...con el suéter Adida. Ese es César el Abusador... ...y otra persona que le acompañaba... ...que se dice que es de nacionalidad colombiana. Vamos a escuchar un poco porque... ...según dicen las autoridades dominicanas... ...César había salido del país hace pocos días. Así que según el presidente de la DNCD... ...Félix Alburquerque Comprés... ...dijo que hace pocos días... ...que César salió del país en una lancha entre Pedernales y Barahona. ¡Oh! O sea que todo este tiempo, todos estos meses, César estuvo aquí en República Dominicana, ¿eh? Hace pocos días que se fue en una lancha. ¿Cómo? Escuchemos. Posteriormente, eh, durante los hallazgos y las labores de inteligencia pudimos detectar mediante informaciones fidedignas que el César Emilio Peralta, el abusador, había salido del país eh, hace una, unos pocos días y siendo localizado en Boca Grande, eh, Cartagena de India. Esta labor eh, fue la operación triangular entre las fuerzas de Colombia, las fuerzas de los Estados Unidos y la República Dominicana, en estrecha colaboración con el Procurador General de la República. A esta operación también de inteligencia se sumaron las eh, coordinaciones que tuvimos con el Departamento Nacional de Investigaciones y la Policía Nacional, con, con el apoyo de tanto de inteligencia como de recursos humanos, así como el señor... Ministro de Defensa, en donde por fin, por la misericordia y la gracia de Dios, pudimos ya dar al traste con este capo uh, buscado internacionalmente. Destacamos también que con el arresto se suman ya 18 los apresados por su vinculación a esa organización del crimen organizado, de los cuales tres ya han sido extraditados a los Estados Unidos, uno se encuentra en proceso de extradición, Mientras que los otros tienen distintas medidas de coerción, como prisión preventiva, prisión domiciliaria, presentación periódica, impedimento de salida del país y garantía económica por diferentes montos. César Emilio Peralta, señores, César el abusador, ahí está, finalmente es detenido en Colombia. ¿Eh? Se ha hablado bastante porque luego de que se ofreció, de que los Estados Unidos ofrecieron esos 100 mil dólares, inmediatamente apareció César el abusador. ¡100 mil dólares! Y algunas personas sabiendo dónde estaba, ¿eh? ¡100 mil dólares! Inmediatamente ya ustedes se imaginan lo que ocurrió. Sabemos dónde está, él en seguimiento. Comenzó la persecución por allá en Colombia Dicen las autoridades que alrededor de una semana venían dándole seguimiento, venían ubicando el paradero de este hombre, sus contactos. Finalmente se dieron cuenta, de, se percataron de que estaba en ese hotel ahí en Colombia, un lujoso hotel, y fue inmediatamente apresado por la policía colombiana. Ya ustedes ven, este hombre se espera de que en las próximas horas sea extraditado hacia los Estados Unidos, donde los gringos ya lo adelante serán quienes lleven este caso de César Emilio, el abusador. Bueno, finalmente se cierra este capítulo, que de dónde está César, qué sucederá con César, ya ha sido apresado. Aunque en el ámbito local, escucharemos el parecer de muchas personas que le cuestionamos hoy una preguntita interesante sobre César el abusador y qué opinan algunos francomacorizanos. Miren, República Dominicana alcanza cifras históricas de muertes por malaria y dengue en el 2019. Con las muertes, muerte de tres personas por malaria y 39 por dengue, en el 2019 concluirá con un récord de casos de enfermedades transmitidas por mosquitos en este año. De acuerdo con el boletín epidemiológico, el número de casos sospechosos de dengue llega a cerca de 17 mil una cifra histórica en nuestro país adelante no se ha hecho una limpieza adecuadamente como en tiempos anteriores que se hicieron limpieza eh, se recogieron los callejones Bueno, señores, ahí está. Así que, caramba, ojalá y que esto disminuya, porque cuántas vidas ha cobrado el dengue en nuestro país y la malaria también. Qué pena, ¿eh? Miren, eh, al WhatsApp, señor director, vamos a ver cómo está nuestro WhatsApp en el día de hoy. quienes nos escriben a esta hora eh, del día donde Rafael Brito, desde Huiza, nos dice, hola, Vladí. Eh, bueno, son debemos de actualizarlo Vámonos al corte, señor director Luego venimos con nuestro WhatsApp actualizado Recuerde que esta es la fuerza informativa Sobre todo <música> Otra noticia impactante De último minuto que nos llega Es la muerte de una mujer de 26 años, una más, una más, caramba, asesinada de una puñalada en el pecho por su expareja, identificada como Joanny Carolina años. Arias, Falcón de 26 años, esta jovencita fue asesinada de una puñalada por su expareja en momentos en que ésta se encontraba con la bebé de 6 meses de edad que ambos procrearon. Los últimos minutos de vida de Joanny fueron perturbadores antes de cometer el hecho El asesino intentor Carla en la bañera de la casa. ¡Oh Dios! Increíble, Dios mío. Esta mujer había dado a luz hace seis meses. Tenía un bebé. Miren la, la, la lata de leche todavía. De por Dios, qué conmovedor esto. ¡Qué pena! Un feminicidio más. ¿Eh? Un feminicidio más de por Dios. Hay luto en mi alma, dice esa foto ahí de parte de una pariente de esta joven, Joanny Carolina Arias Falcón, muerta de una puñalada por su expareja, otra más. Increíble, señores. Así comienza diciembre. Impactante esto. Qué pena. Impactante también, señor director. Esta otra información que nos llega de último minuto, procedente de este ranchito La Vega, también cercano de aquí, donde la mañana de hoy ocurrió un hecho también lamentable. Gracias a nuestro amigo Juan Polanco, que nos hace llegar el reporte sobre esta información de un hombre de 46 años que le disparó a su pareja. Nairobi Pichardo, esta mujer fue llevada urgentemente hacia el hospital Juan Bosch del Pino La Vega, arriba señor director tenemos la fotografía que le habíamos dicho de la joven que sale ahí, de esta madre junto a su niño también, mírela ahí, ella fue trasladada de manera urgente hacia el hospital del Pino La Vega, ocurrió al mediodía, bueno prácticamente hace unos una, una hora, y este es el hombre Jerónimo Confesor Batista, de 46 años, él se disparó, pensó que la mató y se suicidó. Luego de que le disparó a ella, él se mató. Jerónimo Confesor Batista, de 46 años, ella fue trasladada hacia el hospital del Pino La Vega, profesor Juan Bosch, donde está siendo atendida de último minuto, en un estado delicado, grave, en tanto que él pensó que la mató y se disparó él, se mató. Así que esta información también nos llega de último minuto, de una de un hecho acontecido también en Ranchito, casi el mediodía de hoy. Increíble los hechos de violencia, cómo siguen impactando a nuestra sociedad. Cómo durante estos días y estos meses hemos perdido el amor por la vida, por la vida del otro también. ¿Hasta dónde vamos a llegar la violencia sigue imperando, de por Dios, que baje un poquito esto. Cuántos días tan grises, qué meses tan grises, tan trágicos, cuánto luto en los hogares. Oh Dios, qué lamentable. Wow. Miren, continuemos con las noticias, de por Dios, que ese es nuestro compromiso. A pesar de tantos hechos lamentables como este también que veremos. Muere motoconchista en accidente de tránsito en Villarriba. Así que se trata de Juan Carlos Manuel Martes Liriano, muerto en un accidente de tránsito ocurrido en el tramo carretero Villarriba Castillo. Momento en que se desplazaba. Así que ahí vemos el velatorio de este motoconchista. Qué pena. Adelante. ¡Ay, señores! ¡Ay, señores! ¡Qué ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cuál es el nombre él? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, pasó ¿Cuándo? Bueno, señores, déjenme las imágenes señor director, ahí está, de este motoconchista este hombre de trabajo hombre joven, verdad, de unos 35 años, eh, muere en ese fatal accidente de tránsito. ¡Wow! Caramba, paz a su alma y conformidad a sus parientes. Miren, el dirigente político, conocido dirigente político, en Vista al Valle, en San Francisco de Macorís, José Rafael Inoa bueno, mejor conocido como Che Inoa, en el día de hoy, ante los medios de comunicación, ha estado muy vigente, muy activo Che, porque ha querido denunciar que un empresario de aquí, de San Francisco de Macorís, lo ha estado difamando, según él, entregándole a los moradores de Vista al Valle y otras personas este documento, donde lo difama por una supuesta deuda que él tiene con la empresa propiedad de ese empresario lo acusa de que a través de la página propiedad de ese empresario aquí en San Francisco de Macorís se ha colocado también una información falsa de que él ha renunciado de las filas del PLD dice Che que eso es falso que él no ha renunciado del PLD para irse a la fuerza del pueblo vamos a dejar que sea él quien aclare esta situación, adelante Sí, ha pasado lo siguiente. El señor Edmundo Tabar, a través del periódico Informe, el periódico digital Informe 56, ha publicado fotos mías y un artículo diciendo que yo me había pasado a apoyar a la fuerza del pueblo. Yo estoy en los medios de comunicación desmintiendo esa situación porque eso es falso de toda falsedad. Yo soy un dirigente aprobado del Partido de la Liberación Dominicana, eh, dirigente medio de Vistar Valle, el cual yo controlo un comité intermedio, miembro de la dirección municipal, y además soy el coordinador de la juventud del Comité de Campaña Municipal. También ostento la posición de ayudante civil al servicio de la presidencia. El señor El Mundo publicó una foto mía vieja ahí. ¿A raíz de qué sucede eso? Sí, te voy a explicar. Él publicó una foto vieja ahí de cuando Leonel estaba en el partido. Yo me fotografié con él en la actividad RD44. No sé si ustedes como medios recuerdan cuando él vino acá. Leonel todavía era miembro del PLD, era el presidente, todos estábamos ahí. Además publicó una foto eh, con Franklin Romero. Donde ustedes saben que hace cinco años Franklin llegó del PRD al PLD y quien le coordinaba a Franklin los trabajos políticos aquí era yo. Pero eso no es lo que importa. Es que él me amenazó por un problema de una deuda que yo tengo con su institución crediticia que se llama Credinta. Yo no me niego a esa deuda. Ahora bien, él está utilizando ese periódico, ese medio de información, para difamar y hablar cosas que no son ciertas. Y tú como periodista sabes que cuando un medio va a difundir una noticia, tiene que tener la veracidad de la misma. Si no, no la debe difundir. El medio entonces está desacreditado. Él lo hace por un problema personal. Yo tengo ¿En el... qué ha consistido su difamación? ¿Qué está haciendo? Eh? Sí, si él está mandándole... Eh capture a todas las personas eh, privadas, a mis compañeros del partido que él tiene agregado a su WhatsApp. Además está, está dirigiendo estas cartas. No sé si las pueden tomar aquí. Él está distribuyendo esas cartas a todos mis vecinos y a todos los comercios de mi comunidad de Vistar Valle. Difamando, diciendo que yo tengo una deuda con él. Si yo tengo una deuda con el mundo, los vecinos míos y los comercios de Vistar Valle no tienen que tener conocimiento de eso. Eso es antiético. ¿Me entiendes? Las, entidad, las entidades financieras no divulgan las relaciones financieras, valga la redundancia, que tienen con sus clientes. Eso es privado, eso se maneja de cliente a institución. Ve, entonces él está faltando a la ética. Por lo tanto, yo le recomiendo a todo el pueblo de San Francisco, de Macorís, que no tomen dinero prestado al mundo tabar en Credinta. Porque ese señor es un indiscreto un antiético, un difamador y da a conocer las relaciones comerciales que tiene con sus clientes cuando se le atrasan pueblo de San Francisco de Macorís mucho ojo, no vayan a esa institución crediticia, que ese señor es un charlatán además, el problema de él y mío ha venido, porque la deuda él me la ha triplicado la deuda real que yo le debo me la ha triplicado con intereses exorbitantes es un usurero por lo tanto yo hago público y desmiento que estoy en la fuerza del pueblo. Yo soy peledeísta y estoy mil por mil con la candidatura de Gonzalo Castillo. Por si acaso, ahí está la aclaración que hace Che Inoa, dirigente del PLD en San Francisco de Macorís, presidente de Intermedio en Vista al Valle, dice, aclara, que en ningún momento ha renunciado del PLD para irse a la fuerza del pueblo. Y ya ustedes escucharon también eh, cómo le responde al empresario Edmundo Tavares aquí en San Francisco de Macorís, por según él, como mostraba, ¿verdad? Eh, Edmundo ha estado regando, entregando esas cartas donde eh, dicen que él le, ade le adeuda y lo está difamando, según dice Che. Ahí está. Miren, señores, Estamos en época navideña. A raíz de esto, mucha gente quiere saber cómo andan los precios en los artículos de primera necesidad, en la canasta familiar, eh, lo que consumimos, los alimentos. Bueno, pues en el día de hoy estuvimos en... ...conversando con el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas... ...de la provincia de Duarte, Rafaelito Soriano... ...y él nos habla sobre el incremento en algunos productos de primera necesidad... ...en tanto que otros han permanecido ahí estable. ...vamos a dejar que sea él que nos hable... ...adelante... ...sí, eh, en primer lugar, la, para este año 2019... Hemos sido testigos de que la inflación ha aumentado en términos porcentuales de, de un 10% o algo más. Es por eso que la mayoría de los productos de la canasta familiar se han incrementado. Aunque todos sabemos que para esta época específicamente eh, de final de año, para la época navideña, hay ciertos productos que aumentan de acuerdo a, a la demanda. Hay muchos productos agrícolas, eh, como son el caso de la cebolla, del ajo... Eh, de la canela, de la papa, que eh, para estos tiempos siempre aumentan un poquito el precio Hay un producto que ha estado disminuyendo de precio en favor de, de, de, de los consumidores y de la sociedad en general Que es el caso de los huevos Hay huevo, eh, Podemos conseguir un cartón de huevo por 90 pesos o menos O sea que por lo menos dentro de los productos que han aumentado eh, de la canasta familiar Tenemos otros que han disminuido de precio ¿Hay una estabilidad entonces? Podríamos, podríamos decir que está dentro de los rangos normales. Dentro de los rangos normales, siempre para esta época del año algunos productos aumentan. Eh, en estos momentos, ahora mismo no hay tanta... Eh, no hay productos, han aumentado, Rafaelito. Le, como eso? le mencioné hace un momentito, tenemos el caso de la cebolla, desde hace varias semanas atrás tenemos el caso del ajo, tenemos el caso de la papa, aunque se ha mantenido medio estable últimamente, pero sí hace dos o tres semanas atrás han estado disminuyendo en términos de un 4 o un 5% su valor. Bueno, ojalá y que se mantengan ahí, pero que sigan disminuyendo sobre todo ¿eh? para que los dominicanos, los franco macorizanos puedan hacer sus compras tranquilos, sin ningún tipo de preocupación por la falta de dinero, porque no tienen que sea lo asequible para ellos. Miren, vamos al WhatsApp, señor director, y para ver por aquí quiénes están en contacto con nosotros. Rosmelín, desde Arcilla Pepín, nos envía eh, por aquí esta... Imagen, una postal de buenos días. Muchísimas gracias a Rosmelín. Continuamos por aquí con Juan Herrera desde La Joya. Nos dice buenos días, Vlad y felicítame la Yegüiza, A mi nieta Lilian y ni Rosario Herrera, quien hoy cumple su primer año. Su abuelo Juan Herrera para la nena. Dios la bendiga, que cumpla muchos más. William Hernández nos envía por aquí. Uh, bueno, unas imágenes. Más adelante analizaremos, William, de qué se trata. 2523 nos envía por aquí. También dice... Eh, wow, ese muchacho se mató casi ahora en el proyecto Aguayo, sí, esa información la pasaremos más adelante, ahí está, muy fuerte las imágenes, eh, dice por aquí, cierren el bueno, programa con Luis Zapete, y nadie tiene que ver los medios para, no entiendo prácticamente, más adelante estaremos viendo de qué se trata. Vámonos al corte comercial señor director, el regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en Su Fuerza Informativa. Miren, señores, continuando con las noticias en el ámbito local-regional, otro hecho lamentable es la muerte de un joven que murió en otro accidente de tránsito anoche en el distrito municipal Aguayos. Eh, se trata del joven Luis Miguel Rivas. Murió tras deslizarse en la motocicleta que conducía en el tramo carretero, este no es, este muchacho, este joven no es, hay una equivocación ahí, bueno el segundo, el primero sí, pero el segundo no, el segundo es el joven que hemos enviado hoy, pero el que murió anoche, Luis Miguel Rivas, si sí, el primero señor director, colóqueme las imágenes por favor, del primero, del que usted me puso delante, este sí, este sí, este, fui, este sí murió, este es Luis Miguel Rivas, murió anoche tras deslizarse con la motocicleta que conducía en el distrito municipal Aguayo, él residía en la comunidad de Sabana, rey de Cenoví. Lamentable, hecho, jovencito, ¿eh? Mírenlo ahí, caramba, qué pena. La mañana de hoy, Alianza País anuncia lo que será el acto de proclamación de sus candidatos aquí en San Francisco. Vamos a ver lo que nos dice nuestro querido maestro Juan Francisco Tavares, el chino. Adelante. Bueno, nuestro partido ha decidido convocar esta rueda de prensa para poner en conocimiento de toda la colectividad franco-macorizana del gran acto de proclamación de las candidaturas municipales y distritales de nuestro partido Alianza País aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. Las candidaturas de Alianza País representan una ruptura sin dudas con lo que es la vieja política. Nosotros representamos la gran oportunidad que tiene San Francisco de Macorís de que una nueva generación de políticos con un profundo sentido y convicción de servirle a nuestra comunidad llegue al ayuntamiento de San Francisco de Macorís. El equipo de regidores, de directores y de vocales de todo el municipio de San Francisco de Macorís estamos decididos a impregnarle, a ponerle a la política ese componente ético que precisa para que el dinero del pueblo sea transparente y honradamente administrado, porque los representantes de los partidos tradicionales y sus candidatos representan una historia vinculada con la corrupción administrativa. Una historia vinculada con el nepotismo. Una historia vinculada con la insensibilidad social. Una historia vinculada con lo que es la falta de respeto a las instituciones que integran el Estado de la República Dominicana. Entonces, para convertir en una fiesta de todos los franco nuestro partido, reitero, eh, ha convocado o, o está convocando desde ya... Ese acto de proclamación para el domingo día 15 del presente mes a las 10 de la mañana en el local de la Casa Cruz de la ADP en San Francisco de Macorís. Ahí está Alianza País y el anuncio que ofrece. Entre llantos y lamentos, velan los restos de un niño de 9 años que murió atropellado por un automóvil aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está este niño, caramba, wow, de apenas nueve años de edad, que murió embestido por un vehículo. Qué fuerte, qué triste, ¿Eh? qué pérdida para esa familia de por Dios, qué lamentable. Ahí está, veamos. Él iba a cruzar la calle y el carro se apareció de repente porque venía muy rápido. Venía demasiado rápido y nunca frenó, lo chocó y lo arrastró. No frenó en ningún momento, ni se paró. Cuando yo me di cuenta, yo lo vi. yo dije, está muerto, pero estaba vivo y lo llevamos al hospital. Pero ya lo operaron, pero él presentó un paro, y murió. Él no resistió, estaba demasiado golpeado. ¿Cuánto yo tenía él? Nueve años. Ay, La persona que lo atropelló, ¿está, está detenida? Está detenido. Familiares en estos momentos, ¿qué sigue entonces? Que se haga justicia, deseamos que se haga justicia porque él no se paró, él iba a 100. Él iba rápido, él nunca pensó en frenar ni nada, él arrastró el niño y siguió como si fuera un perro. Y para él fue un perro lo que él chocó porque él nunca pensó en pararse ni en frenar, nunca se dio freno ni nada. Qué pena, caramba, qué triste, qué triste desenlace ¿verdad? de ese niño de apenas, como les decía, nueve años de edad. Paz a su alma y miren, mucha vigilancia para nuestros niños, porque los niños, muchas ocasiones, era un niño de apenas nueve años, no piensan, no tienen precaución con lo que le puede suceder. Vamos a orientarlo, vamos a vigilarlo, vamos a darle seguimiento. Qué pena, miren el dolor ¿verdad? de la familia de este, de este niño. Qué triste. El sondeo del día, ¿piensa usted que con la captura de César el abusador se acaba el narcotráfico en nuestro país? ¿Qué dicen los ciudadanos? Escuchemos. <música> se va a acabar no, y, ahora, que ahora que falta darle que, que agarren que joden con droga no no no no dame tranquilo porque no, no, no, no, no. claro que sí ahora que falta y muchos funcionarios van a ver presos. sí claro que sí no todavía es que falta ahora que es falta ahora que falta gente dios, dios todavía porque esto no se acaba porque te, tenemos que luchar nosotros para, para la delincuencia porque si no luchamos todos juntos se jodió esta vaina eso sí igualito por qué Claro, porque es lo que más hay aquí en este país. Claro que sí. Sí. sí. Se termina. ¿Verdad? Claro. Sí. Sí, y van a seguir agarrando todos estos tigres que hay aquí en la República Dominicana, acabando con todos. No sí, igualito. Los únicos traficantes aquí son los grandes. Ellos son los primeros, los grandes, con las dulces. Ellos son los grandes aquí primero. Los, tra, los traficantes están en la silla. Aquí son todos traficantes. ¿Qué es lo que va a pasar. Eso nunca va a acabar aquí, ni en el mundo entero. No, no termina. ¿No? No. por qué? Que no, porque eso, eso lo está usando la gente que tiene poder. Si fuera yo no puedo hacerlo, porque tiene dinero de todo en este país. Aquí tengo que estar con Nunca lo acaba. nunca lo habías, aquí. Nunca la vida. ¿Qué es lo que tú dijiste? ¿Termina el narcotráfico en nuestro país con el apresamiento de César, el abusador, sí o no? No. ¿Por qué? Están todos los gobiernos sueltos, todos los políticos. Esos son los que tienen que guardarlo. No, no, nunca termine esa vaina. Aquí todo el mundo va a vender drogas en este país. Porque las primeras son los políticos. Bueno, señores, ahí están los ciudadanos. Miren, vamos a ver estas imágenes que nos llegan de este jovencito de 16 años, Germín José Duarte Vargas, que se encuentra en cuidados intensivos de un centro clínico privado aquí en San Francisco de Macorís, luego de que al salir del Liceo Ercilia Pepín impactó eh, con un vehículo. Así que Vamos a ver, señor director, si tenemos el momento cuando esto ocurre. Y la imagen, mírenlo ahí, él, él viene en la motocicleta, él, en el vehículo que está ahí detrás, el último, el que está parqueado. Veremos el momento en el que impacta, mírenlo ahí, señores, wow, increíble, eh, ¿verdad? Cómo cae este jovencito de 16 años. Esto fue, repito, frente al Liceo Ercilia, o en las proximidades del Liceo, en la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís, una vez más el impacto. Veremos la fotografía del jovencito. Señor director, ahí está. Este es Germín José Duarte Vargas, de 16 años. Miren, se necesita urgentemente sangre RH positiva, urgente. RH positiva para este jovencito de 16 años. O llame al teléfono que le diré a continuación, urgente. 849-360-9238. 849-360-9238, Germín, caramba, qué lamentable esto, eh, si usted puede colaborar en esta causa, comuníquese al teléfono que le hemos dado, qué pena, muchísimas gracias a todos, a todas, por habernos permitido llegar hasta sus hogares.